¿Cómo hacer ladrillos ecológicos? Las 5 mejores ideas Hola gente, ¿cómo están? En este video he recopilado para ustedes las 5 mejores ideas para hacer ladrillos ecológicos. Ladrillos que de verdad funcionen y que con algo de esfuerzo o quizá una pequeña inversión puedas hacer una casa o para hacer un emprendimiento, una pequeña ayuda para el planeta y una solución para la contaminación y la falta de viviendas que aquejan a nuestros países. También tendrás los links hacia tutoriales, cursos completos y más ideas a lo largo del video. Recuerda, si no los encuentras en el video están en la descripción. Así que sin más, ¡empecemos! Número 5. Ecoladrillos. Así es el nombre como se conocen a estas peculiares piezas. Comenzamos con la más sencilla de las 5 ideas. Hacer ecoladrillos, una actividad que puedes llevar incluso a escuelas o talleres. Te explico en qué consiste. El ecoladrillo consiste en botellas de plástico de menos de 3 litros rellenadas con cualquier tipo de residuo plástico o incluso papel aluminio. Una vez terminado puede servir como aislante acústico, térmico y antisísmico. Los pasos para realizarlo son los siguientes, 1. lavar la botella y guardarla con su tapa, 2. conseguir muchos residuos de plástico o papel aluminio y depositarlos cerca de las botellas, luego hay que compactar el material dentro de la botella, para lo que te puedes ayudar con cualquier palo, no debes usar residuos orgánicos ni pilas. Por último el material en su interior debe estar bien compactado, algunos dicen que deben compactarlos hasta el punto en el que puedas pararte sobre el eco ladrillo sin que la botella se deforme, luego debes cerrar la tapa y ya dispones de un nuevo eco ladrillo. Estos ladrillos pueden tardar siglos en degradarse y de esta manera reducimos la basura que va a parar a los vertederos. Atención, en las tarjetas, justo aquí, mira donde te está indicando la flecha, te dejo una guía completa de fabricación de ecoladrillos y con un ejemplo de construcción con botellas plásticas. Número 4. Tierra comprimida. Te traigo este tipo de ladrillos porque a pesar de requerir inversión, es una excelente oportunidad de negocios. Estos resistentes ladrillos se fabrican con tierra, pero para añadirle una extra de resistencia se usan pequeñas cantidades de cemento u otros materiales como el yeso o la cal. Su fabricación es muy elemental, se une una gran parte de tierra con una menor cantidad de cemento y se la amalgama con agua. Las propiedades aislantes de este ladrillo están dadas por la calidad de la tierra, que debe ser arcillosa y fina, luego el cemento le dará más resistencia. Además de esto tienen una forma conocida como modular o tipo lego, esto permite un armado más seguro y estable con menos materiales y además este ladrillo no requiere ser quemado, ahorrándonos ese proceso. Casi todos los ladrillos que usamos requieren cocción en grandes hornos, lo cual emite grandes cantidades de CO2. Para hacer estos ladrillos ecológicos necesitas un balde de cemento y cuatro baldes de tierra. Luego el volumen de agua a agregar se evalúa durante la elaboración. Aquí una guía sencilla usando cemento, aunque puedes probar usando solo tierra o con el material aditivo que prefieras. 1. Colocar agua en el suelo o recipiente. 2. Agregar el cemento y mezclar hasta que se unifiquen. 3. Hacer un orificio en el centro y agregar agua de a poco. 4. Mezclar y seguir agregando agua hasta que todo se humedezca. No debe parecer barro, así que hay que evitar el exceso de agua. Debe tener una textura granulada y mantener la forma si se presiona con fuerza. Hasta aquí todo bien, pero ahora viene cuando necesitarás esa inversión de la que te comentaba, necesitarás hacer o comprar una máquina de prensar ladrillos, pero tranquilidad, te dejaré una lista de reproducción aquí mismo mira, con ideas sencillas y detalles sobre todo esto, así que por ahora sigamos. Luego debes llevar la mezcla a la prensa de ladrillos y colocar una parte en los moldes de la máquina. Cuando levantes la prensa, los ladrillos ya estarán listos. Hay que sacarlos del molde y deben secarse por al menos 7 días. Número 3. Ladrillos de plástico fundido caseros. Estos ladrillos son asombrosos, se hacen de plástico reciclado que se funde a muy baja temperatura y luego con un molde de madera muy sencillo, el cual puedes hacer en tu casa con una inversión mínima o nula. Son fáciles de hacer y muy vistosos, como los Legos estos pueden encastrarse sin necesidad de cemento y lo mejor de todo es que el amigo RCPE Channel comparte toda la información y procedimientos de cómo hacerlo y por supuesto aquí tienes el link a a su canal y a su video así que puedes ir a verlo cuando quieras te invito a verlo a aprender cómo se hacen estos magníficos ladrillos y por supuesto a saludarlo de mi parte así que ya sabes número 2 ladrillos de pet molido el ladrillo de PET molido, a pesar de estar desarrollándose desde más o menos la década del 80, aún es materia de investigación y desarrollo actualmente, una industria emergente y por supuesto, una gran oportunidad de negocios. Les explico brevemente en qué consiste. Se trata de un bloque hecho de PET, que es el material con el que se hacen las botellas de refresco o gaseosa. Se muele en estas máquinas que ven aquí y posteriormente se mezcla con una cantidad variable de cemento. Quiero hacer un alto, muchos han dicho que si se usa cemento u otro material similar deja de ser ecológico, a lo que les digo que no existe un material 100% inofensivo para el ambiente, todo se tiene que usar, se gastan cosas, se procesan cosas incluso para hacer el más humilde ladrillo de barro, así que los animo a encontrar sustitutos menos agresivos e innovar, pero bueno, decía, este pet molido se mezcla con cemento y quizá un aditivo que aumenta la resistencia y la adhesividad. El resultado es un ladrillo muy ligero y un aislante acústico y térmico, que previene que las botellas queden en basurales y además, aunque parezca increíble, tiene una muy buena resistencia al fuego. Por supuesto les dejo aquí un corto documental donde explican muy detalladamente el proceso sobre cómo fabricarlos. Puesto número 1. Y a este no lo considero una técnica, sino un extra. Y es que hay varios tipos de desechos que por su forma y características físicas y además por su abundancia son aptos para usar como bloques de construcción. Un ejemplo son las botellas de vidrio, las de plástico rellenas con tierra o cemento, los neumáticos, los pallets de madera etcétera. Aquí, para resumir, podrás ver algunas técnicas de construcción con materiales reusados en este corto video que me resultó la verdad muy completo y quería traérselos, así que aquí los tienen en la flecha. Y por último, un gran gesto de agradecimiento es tu like y tu suscripción al canal, ¡ey! En serio me ayudas muchísimo para poder seguir aportándote contenido de valor. Subo videos bastante seguido trayéndote las últimas técnicas y consejos sobre innovación, ciencia y emprendimientos. Así que te sugiero ver estos videos de mi canal. Así que ya sabes, nos vemos.